Es para nosotros, un orgullo estar aquí, damas a nuestras dez creadoras de cinco países de América Latina. Ellas han escogido a nuestra provincia, a nuestra ciudad de Vigo, para seguir formándose en las sus carreras profesionales. Son grandes emprendedoras que vinieron a formarse aquí y les vaya a permitir que esos conocimientos que adquieran, luego, cuando volten a sus países, ellas puedan convertirse en líderes en lideresas que hagan que otras mujeres también puedan adquirir este desconocimiento. Poder presentarme aquí ante ustedes como una diseñadora de producto artesanal y gracias a esta oportunidad como una gemóloga, una joyera, una engastadora además de todo eso es realmente significativo. Muchas personas en mi país quisieran tener esta oportunidad de lujo y yo estoy aquí parada enfrente de ustedes eh, presentando mi trabajo, lo que para mí es un sueño. La joyería es una puerta para autodescubrirse y una travesía creativa, continua y profunda. Como dice el título, están forjadas en metal y piedra y también cuentan un poco de nuestros orígenes, de nuestra diversidad cultural. En Latinoamérica tenemos bastantes recursos mineros y el problema es que como no hay joyeros, no los podemos utilizar temáticas que abordo en general tienen que ver con el rescate de mi cultura mestiza. Mi inspiración está pues aparte de la maestra vida y la naturaleza, pues en las diversas expresiones artísticas y en los encuentros como este, los intercambios culturales. Nosotras llegamos hace un año, nosotras conocimos a doña eh, Carmela hace un año y nos dio su apoyo desde el día uno y nosotros estamos muy muy agradecidas con ella y con la Diputación de Pontevedra por esta oportunidad después de escuchar vos pues eu son todavía más optimista porque eu creo mucho no poder eh, construir das mujeres e vos a usted so un ejemplo <música>